Señor ministro, pregunta doña Sara Vilati La palabra a su señoría. Señor ministro, después del doble asesinato de dos agentes rurales en acto de servicio en Lleida el pasado 21 de enero, se ha hecho innegable el riesgo al que está expuesto este colectivo que, desgraciadamente, ya había hecho públicas sus necesidades y sus miedos a sufrir este tipo de agresiones irrevocables. Señor ministro, ¿cree usted que este Gobierno y los anteriores han hecho lo suficiente para dotar a los agentes forestales de una ley de bases de acuerdo con la ley de montes y la ley de cuerpos de seguridad para que puedan desarrollar sus funciones sin, ries sin riesgos laborales irrevocables? Muchas gracias, senadora Vila. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Ha tenido usted una gran habilidad a la hora de cambiar la pregunta. Pero bien, yo voy a procurar responder la que usted me ha hecho, pero también la que hizo usted en su día siguiendo los trámites parlamentarios que vienen dados por todos y para todos en el reglamento del Senado. Mire, le voy a decir que yo no sé si usted lo que quiere decir en esa pregunta y trasladarla a una tragedia como ha sido la pérdida de dos agentes forestales, la pérdida de la vida, no sé si usted lo que quiere decir ahí es que no le demos licencia de arma a nadie o, por el contrario, está usted diciendo que desconfía de, la, de los especialistas que hacen los análisis psicotécnicos que se exigen por los reglamentos de tenencia de armas y también de explosivos. Eso es lo que yo no sé si usted ha querido decir o no y espero que me lo aclare. Y, por otro lado, mire, yo me he entrevistado con los agentes forestales, yo me he entrevistado con quienes representan a las distintas asociaciones con la Federación de los agentes forestales. Ellos quieren un reglamento. Se está trabajando en ello, pero no venga a esta Cámara con una pregunta que no se corresponde con la que usted ha formulado aquí para hacer uso de una tragedia como es la pérdida de dos vidas humanas. Muchas gracias, señor ministro. Señor Ministro, la pregunta que está ahí viene después. No se preocupe, no se ponga usted nervioso. Hay preguntas, hay más, más de una pregunta siempre en las preguntas. Entre las funciones de conservación, protección y mejora del medio ambiente, el trabajo de los agentes forestales contiene una parte coercitiva al realizar inspecciones, controles y en algunas ocasiones denuncias a quienes vulneran las normas protectoras del medio ambiente. Aunque no sea su actividad principal, los agentes forestales realizan funciones de policía y sufren los mismos conflictos que otras policías, pero en su caso les ocurre en medio del monte y ante personas armadas cuando se trata de verificar el correcto ejercicio de la actividad cinegética. Estos conflictos, amenazas e incluso agresiones deberían haberse tenido en cuenta desde la perspectiva de la seguridad laboral como incidentes o accidentes laborales. Por eso se hace imprescindible y urgente dotar a los agentes forestales, eso es lo que le les pido, señor ministro, de una ley de bases de acuerdo con lo previsto con la ley de Montes y la Ley de Cuerpos de Seguridad, teniendo en cuenta las competencias, evidentemente, de las comunidades autónomas. Por otro lado, según datos de, la, de intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil, hay casi 3 millones de armas y el 75% son para la caza. Ciertamente, para la caza se necesitan los permisos de IF. En España hay más de 800.000 cazadores y el negocio de la caza, usted lo sabe, mueve 3.600 millones de euros cada temporada. Pero también existen los permisos B, reservados para la autodefensa, y para adquirir esos permisos, como bien sabe, no es necesario llevar a cabo ningún examen práctico, solo un psicotécnico. Y ahí voy, no hay ni, ni un curso previo, ni un examen ante la Guardia Civil, tanto para unos permisos como para otros, nos preocupan los testimonios de psicólogos, no lo decimos nosotros, sino los psicólogos, que han lamentado que a menudo tienen que realizar las pruebas psicotécnicas en un tiempo muy corto y con presiones de su empresa para que el test sea positivo. La tardanza en proveer a los agentes forestales de armas para poder realizar las inspecciones contrasta con la laxitud de los psicotécnicos que permiten armar a civiles con bastante facilidad o hacer maniobras de distracción con los permisos, como fue el caso del cazador que asesinó a los compañeros en Lleida. Ministro, ¿cree usted que puede tener algo que ver el lobby de la caza y su hilo directo con el Gobierno y también con la monarquía con esa contradicción? Muchas gracias, senadora Avilás. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. De lobby va a hablar usted. De lobby va a hablar usted, de verdad. Hombre, pues dejen de presionar a quien está diciendo que los están ustedes presionando porque no hay mayor libertad que la libertad de prensa que nos garantiza la libertad a todos los españoles. Así que, de lobby de lobby entre cazadores y el grupo que sustenta al gobierno, de verdad, olvídelo y no lo utilice porque una vez más ha vuelto a derivarse. Porque tampoco esta segunda pregunta que usted decía que correspondía con esa la ha hecho. Es que sigue sin hacerla. Pero mire, yo le voy a decir, no voy a cansarme en decirle cuál es la reglamentación que viene desde la Constitución, después de la ley orgánica, después vienen también los reglamentos sobre el arma. Y ahí está bien establecido todo. Establece qué requisitos tienen que tener para que se conceda una licencia. Viene, en segundo lugar, para conceder una licencia, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues tiene que tener, en primer lugar, el examen psicotécnico que haya superado. Y eso lo hacen unos especialistas que han sido previamente valorados y que reúnen todas las condiciones técnicas y cualificación profesional para poder hacerlo. Además, que presenten el carnet de identidad y, además, que no tengan antecedentes penales ni ninguna otra tacha que le permita tener ese arma. Esas son las condiciones que se exigen. Y, mire, ha ido usted a centrarse en un tema que se viene barajando hace mucho tiempo. ¿Hasta cuándo y dónde se puede extender una concesión general de que puedan utilizar determinados tipos de armas? Y eso no lo ha descubierto usted. Usted lo que ocurre es que ha cogido, aprovechando que dos personas han fallecido, ha entrado en la página web de esa federación y ha venido usted aquí con una pregunta de esas características. Ellos no han querido en ningún momento utilizar, como ha utilizado usted, el fallecimiento de dos compañeros para Ahora venir a señor una cosa nueva. ¿Termino? Señor presidente, es que he tenido que contestar tres preguntas en una. Su mismo. Me va, a permitir, me va a permitir solo hacerle un comentario. No le, voy a no le voy a citar a la persona, señoría, que cometió esos presuntos asesinato, no se lo voy a citar, pero sí le voy a decir, la Guardia, Civil, la Guardia Civil no le había concedido la licencia, no se la había concedido, por tanto no podía tener arma, tenía un arma, el arma era una escopeta Benelli, era de un amigo suyo y la Guardia Civil no tiene encomendada en aquella zona la custodia del que tiene un arma sin tener licencia para ella. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta de don Mario